Chau amichis de físimas para el giorno de hoy. Un nuevo alenamiento. El giorno de hoy vamos a alenar un poco el fianco, los oblicuos. Vamos a marcar esta zona que se ve muy toses de nuestro cuerpo. Vamos a marcarla para el giorno de hoy con tres ejercicios. No dimentiquemos que a estos ejercicios hay que abinarles eh, una sana y correcta alimentación, aunque ejercicio aeróbico, 30 minutos de corsa, de bicicleta, cualquier cosa que sea, siempre aeróbico lo que te piase. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de, de, de, una, de una pala y, y un tapetino, vamos a usar un, eh, un timer, vamos a, a, generar, a generar una... Una señal de 45 segundos con 15 segundos de recupero Esto lo repito 3 volte Tú acá se lo pones 4, 5, 6, 7, 8? todo lo que tú voy Da Pablo Ok, se inicia ok, se inicia, meto mi timer mi timer, que no lo veo, no lo veo no lo veo, no lo veo, no lo veo perfecto, aproximadamente, esto dura 12 minutos ok eh, prendo ok, me separo un poquito eh, no dimentiquemos de hidratarnos eso que fue un poquito de caldo en el, en el jardín ok perfecto, perfecto vamos a generar nuestra Nuestras señales, e iniciamos con nuestros ejercicios per el fianco. Fiancos oblicuos. Nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer el due. Uno, due. Cambio. Uno, due. Escendo. Nuevamente. Uno, due. Uno, due. Echando. Uno, due. 1, 2 e scendo, cambio. 1, 2, 1, 2 e scendo, va. 1, 2, tocco, tocco, tocco. 1, 2 e scendo. Perfetto. Se si va. 1, 2, tocco, tocco. E scendo, cambio. 1, 2, 2, 2. E scendo, cambio. 1, 2 ok, perfecto ¿Puesto? lo repetimos nuevamente nuevamente, nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente lo repito, lo repito nuevamente 1, 2, cambio 1, 2 y va 1, 2, cambio 1, 2 y e scendo, cambio, 1, 2, su, su, y e scendo nuevamente la stessa gamba, 1, 2, 1, 2, y scendo va, 1, 2, 1, 2, y va, uno, due, uno, due, e scendo va, 1, 2, 1, 2, y scendo va, 1, 2, 2, Due, e scendo se va uno due, due ultimo ultimo ultimo ultima ripetizione, ultima ultima ultima fianco de oro obliquo uno due uno due e scendo cambio uno 1 2 1 2 e scendo 1 2 1 2 e scendo 1 2 2 2 e scendo 1 2 1 2 echando se va 1 2 2 2 perfecto. Vamos a utilizar el tapetino. O aunque si tú seas en el prato, va a haber el prato, va a haber en la noche problemas. Problema. Nuestro próximo ejercicio que vamos a separar, vamos a girar. 1 Pa, con este movimiento Pa. Ta, ta, ta, ta, ta, el dorso, ta, posición inicial, piego normal, puesto así ta, abracha, abracha la, la pala. Cambio de lato, cambio de lato, cambio de lato, cambio de lato. La pala, giro de esta forma. Tra, ta, ta. ta. Concéntrate. Ta, ta, ta, ta, ta. Guarda un punto fiso. Ta. Ta. Ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No te olvides de suscribirte a este canal. Si ancora no te has inscrito. Láchame tu comentario. Ta, ta, ta, ta, ta. cambio de lato, cambio de lato, Llevamos nuestra nuestra segunda serie. Segunda, segunda. Segunda. Segunda serie. Segunda. Pa, pa, pa, pa, pa. C, c, c, c, c, c, c. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Cándo, cándo, cándo. Estamos marcando, estamos marcando que esta es una... La vi, la vi, la vi, la vi. La vi. <tose> Último round, último, último, último round, último round. Les recuerdo, que no son otros ejercicios, pero hoy solamente habíamos hecho 3. 3. a tu cogencia. Y si podemos hacer un otro video como este. nuestra terza repetición voy a hidratarte hidrátate. <tose> a utilizar el papel que vamos a hacer? Brazo toca, pie, toca talones. Brazo toca talones. Toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, punto fijo toco, toco, toco, toco, toco, tocar esta. Toco, toco, toco talón, toco, toco, toco. Pues, este esfuerzo vendrá pagado, te lo digo yo, si tú seas constante vas a ver grandes resultados repite puesto entrenamiento al menos de 2 a 3 volte a la semana no dimenticarle de, de beber tanta agua manjar sanamente y ayúndele ejercicio aeróbico una corseta, saltar la corda 20 minutos, una caminata una notata o tú sales en la elíptica cual cosa que sea aeróbico, pues sí los resultados serán óptimos, óptimos. Ok. Dai, dai, dai, manca una, una, una, una. La fachamos, la fachamos. Una, una, una, una. Una, una. Una en più. Una en piú. No Cuando fue el fianco, fue el fianco, con el girovita. <risa> ah, vamos, Andiamo. Toca, toca, toca, toca, toca. Siempre hay que tocarlo. Si tú no lo tocas, no va bien, Es medio que tú país menos tiempo, pero que toque. Tú puedes modificar, en que con, puedes hacer estos ejercicios a casa. Le, le a un poco la, la, la intensidad. Yo le falto 45. Tú lo puedes hacer 30, 30 segundos, 25, dependiendo de tus condiciones física, lo importante es farlo bene concéntrate ta, tu riesci, toca, toca, toca cuando es que no finalizamos, cuando es que no finaliz finalizamos no olvidarte de de hacer un poquito de stretching eh, en este periodo que es caldo eh, mangiare un po la fruta, el agua hidratarte eh, y, y siempre positivo no dimenticarte più de de, de, de seguir una sana y correcta alimentación De cuore, Pablo ¡Ah! Láxame tu comento, láxame tu comento Ok, ya hemos finito.